Como pueden ver en esta pantalla, solo tengo la versión 1, la cual subí en el video anterior. Voy a abrir esta versión en particular, dando clic en el botón de Open in Ableton Live. Como pueden ver, Splice comenzará a descargar esta versión en particular. Supongamos que ya tengan 24 versiones y quisieran abrir la versión 1, es como volver al pasado. Una vez que haya terminado de descargar, se abrirá Ableton Live voy a realizar una automatización de Fadeout en volumen en la pista de Perks 2. Una vez que se hayan realizado algunos cambios en el proyecto, guardo con Control más S y automáticamente la aplicación de Splice comenzará a subir los amplios si es que agregaste algunos y se sincronizará como la versión 2 con tu proyecto local. Cuando haya concluido la actualización podremos poner alguna descripción desde la aplicación local. Esta descripción tendrá que ser breve, algo que te pueda ayudar a recordar qué cambios realizaste, por ejemplo, cambios en el bajo, cambios en los sintetizadores, ecualización de voces, etc. Una vez que hayan terminado de poner alguna descripción, simplemente den clic en Submit para crear la versión 2. Observen que tenemos una opción adicional, que dice Start This Version que quiere decir comenzar con esta versión. Prácticamente significa que comenzarán a trabajar a partir de la versión que acaban de publicar, que en este caso es la versión 2. Volvemos al proyecto pero en la plataforma de Splice en línea, y actualizamos la página con F5 o con el botón de actualizar de su navegador. Observen que ya nos aparece la versión 2, con la descripción que puse en la aplicación de Splice de escritorio. Y si este proyecto tuviera otros colaboradores, a ellos también se les va a actualizar los cambios que yo realicé. Es decir, que ellos verán la versión 2 y la descripción que puse, de tal forma que ellos estarán enterados de qué cambios realizaste. El siguiente paso es subir un audio master, es decir, de todo tu track. Este audio master sirve para que tanto tú o tus colaboradores puedan escuchar el avance que tiene tu tema hasta esta versión en particular. En este caso la versión 2. Yo recomiendo subir este audio master en formato mp3, para que la subida sea más rápida. Después de todo solo es un audio de referencia. Una vez explicado todo esto, volveré a Ableton Live y exportaré todo el tema. Ahora voy a convertir el archivo WAV que acabo de exportar a mp3. Voy a utilizar un programa gratuito llamado Audacity. Simplemente visiten la página web oficial del programa para descargarlo. Yo les dejaré el enlace en la descripción para que puedan descargar el programa. Bueno, voy a importar el archivo WAV en Archivo, Importar y luego Audio. Seleccionen el archivo WAV y a continuación comenzará a importarse este WAV en Audacity. Ahora seleccionen Archivo, Exportar audio. Posteriormente seleccionen en Tipo, Archivo mp3. Y en las opciones lo dejaré en 128 kbps. Y al final solo den clic en Guardar para que se comience a convertir el archivo WAP a mp3. A continuación, como se trata de un archivo mp3, Audacity nos sugiere ingresar los metadatos. En este caso lo dejaré en blanco. Pero si ustedes quieren llenar estos datos, pueden hacerlo, pero considero que esto es innecesario. Una vez que se haya terminado de convertir el archivo master de WAP a MP3, ahora sí toca el turno en subirlo a Splice, lo cual es muy simple. Esto se puede hacer de dos formas. La primera, simplemente dando clic al recuadro donde debe ir el archivo master como se muestra en pantalla. Y la segunda, dando clic en el botón Add Bounce pero yo lo haré con el primer método. Entonces doy clic al recuadro, busco el archivo WAP el cual lo exporté en mi escritorio, y a continuación comenzará a subirse el archivo mp3 a la plataforma. Muy bien, ya terminó de subirse a la plataforma, ahora solo resta esperar a que se terminen los últimos procesos. Mientras esto ocurre, les explico que por cada proyecto podemos ver su VPM, que en este caso es de 128, el tiempo del proyecto y que contiene un plugin que para este tema solo estoy utilizando en este momento el Silent. Bueno, para escuchar simplemente den clic en el botón de Play. Bueno, el Audio Master sirve para poder escuchar el avance que se lleva hasta ese punto, o esta versión en particular. Por cada versión se recomienda subir un nuevo Audio Master, pero con los avances de cada versión. Otro detalle es que podemos visualizar la estructura del tema como lo pueden ver en pantalla. Y por último mencionarles que podemos subir audios Stems. Es decir, las pistas de audio ya renderizadas. Por ejemplo, la pista del kick, la pista del bajo el grupo de pistas de percusiones, de voces, de efectos, de sintetizadores melódicos, sintetizadores armónicos, etc. Ustedes entienden la idea. ¿Y para qué se suben los audio stems? se preguntarán ustedes. Por ejemplo, por si quisieran que algún colaborador vaya a realizar una mezcla, una masterización, o para realizar un remix, un mashup, etc. Esto quiere decir que tus colaboradores podrán descargar estos archivos. Aquí sí se deben subir archivos en WAP o AIF, porque son formatos de audio sin pérdida de señal, lo cual sí ocurre con los MP3. Un detalle muy importante es que no se deben de subir los audio stems por cada versión, solo se subirían en caso de que se requieran compartirlos. En mi caso, solo con fines de tutorial voy a subir el WAP de la pista Kick y de la pista Base. Previamente yo ya he exportado estas pistas en Ableton Live, pero ustedes pueden hacerlo en su software de su preferencia. Muy bien, observen que cada pista tiene un botón S de solo, es decir que al activar este botón solo escucharemos esa pista en particular. Y bueno amigos, prácticamente esto sería todo por este video. En el próximo y último video les enseñaré a agregar colaboradores y cómo publicar un tema público. Adiós.